Hola amiga, amigo. Hoy te quiero mostrar dos posibilidades de ver la vida frente a tu plan de acción y frente a las ventas. Frente al plan de acción es lo que vas a tener en cuenta para llevar a cabo tu plan de acción. Ya que tu plan de acción siempre, siempre es un anhelo y siempre, siempre es una venta. Es la venta de tus deseos. Es la venta de, lo, de a dónde quieres llegar. De lo que quieres. De lo que... Anhelas, ¿Sí? Y por tanto va paralelamente de la mano De lo que son las ventas Las ventas de lo que sea De tus productos, de tus servicios ¿De acuerdo? Mm, te planteo la siguiente pregunta Cuando tú has querido algo Por ejemplo salir con una persona ¿Qué has hecho? Lo primero, lo primero, lo primero de todo ¿Cuál ha sido tu vibración? Positiva Una actitud positiva Una actitud puedo con todo a esta persona la consigo estabas como efervescente verdad con lo cual la positividad es sin non la primera condición para ir a por algo a por un reto a por una venta a por tu plan de acción porque al fin y al cabo es lo mismo es exactamente lo mismo aunque suena diferente es lo mismo entonces yo cavilando cavilando a ver cómo te podía ayudar cómo te podía dar ideas para que para que tú ...fueras más consciente... ...y fuera más fácil llegar a donde quieres... ...y he recapitulado... ...cinco factores... ¿no? ...entonces... ...el título va a ser más o menos como... ...vender sin experiencia... ...aunque tengas presente... ...estos cinco puntos... ...que serán... ...tus muros a saltar... ...cuando... ...quieres salir con una persona... ...cuando quieres vender algo... ...te vas a encontrar con el primer factor... ...que es la ambigüedad... ...es decir, esas personas... ...que se van a mostrar delante de ti... ...dentro de tu reto, de tu plan de acción... ...de tu venta... ...se muestran ambiguas... ...se van a mostrar como un sí, le, no, le, no sé... ...porque ellas mismas no tienen ningún reto en su vida... ...entonces... ...no van a entender que tú tengas uno tan claro y tan directo... ...entonces te van a poner ambigüedad... Y tú tienes que manejar esa ambigüedad y convertirla en tu venta particular, ¿sí? El segundo factor es la negación. Te vas a encontrar con muchos noes. Muchos noes. Pero los noes son parte del sí. Porque tarde o temprano el sí llega. Date cuenta de una palabra que, es, que se te quede un poco en la mente. Estadística. Si tú insistes 100.000 veces a un no, va a haber sís. Eso está claro. Así que Ojo, tranquilo, los nos llegan, no pasa nada. Tercer punto, la resistencia. Hay personas que por temor, por ignorancia, por miedo, por incertidumbre, niegan. Niegan con resistencia, es decir, sea lo que sea lo que me vas a decir, sea lo que sea lo que me vas a ofertar, sea lo que sea lo que tienes en tu mente para darme, ya es un no. Es un no pero no solamente porque sea un no, sino en su interior hay una resistencia tremenda porque también en el fondo hay pequeña desconfianza. El ser humano ha sido muy apaleado en todos los sentidos desde que hemos nacido y evidentemente eso es lógico, es un factor de, del propio ego. Como defensa me resisto. Que a lo mejor en el fondo tu idea, tu, tu producto, tu servicio les gusta, pero de momento ya digo que no, me resisto por si acaso a lo que venga. ¿No? Mejor lo malo conocido, pero bueno por conocer. Y es una pena que el refranero español a veces sea tan sumamente certero. 4. las objeciones. Dentro de las objeciones va a haber objeciones reales e objeciones irreales. ¿Verdaderas o falsas? Y esto es así porque, volvemos al punto mm, anterior, ¿no? Por cultura. Por cultura el riesgo no es no es algo que nos hayan implantado desde siempre, sino al contrario, eh, algo seguro, un trabajo, una oposición, policía, bombero, pero mmm, mmm, no te salgas de lo que es seguro, de lo que... Entonces el objetar viene a ser una cortina de humo a los temores internos. Es todo un poco el ego de nuevo, ¿sí? Entonces te vas a encontrar objeciones a tu plan de acción, objeciones a tus productos, objeciones a tus ventas, objeciones a todo absolutamente. Y muchas veces, como el ser humano piensa, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, le digas lo que le digas, te va a objetar. Es un muro que saltarás, pero tenlo presente que siempre va a haber objeciones, siempre. Y la última, que estaba a punto, la número 5, de ponerla o no ponerla... Mmm, porque claro, cuando te la diga tú vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con un plan de acción? ¿Eso qué tiene que ver con un reto? ¿Eso qué tiene que ver con un producto, con un servicio? Incluso, ¿qué tiene que ver con la venta? Vale, pues te la voy a decir. Eh, el cinco muro, el, el, el cinco muro que tienes que saltar es la envidia. Y es, es un factor muy curioso que me he dado cuenta a lo largo de los años. Que dentro de, de la línea de pensamiento que uno tiene para llegar a donde quiere llegar... Sea lo que sea, da igual, si es que da lo mismo. Si eres jugador de fútbol, jugador de tenis, si eres eh, profesional del marketing, si eres profesional de la música, da igual, ¿no? Tú tienes una meta, tú tienes una línea hacia donde quieres llegar. Y curiosamente, ¡fum! la envidia se mete por el medio. Bien. He llegado a darme cuenta de la tontería siguiente. Hay personas que simplemente envidian cómo hablas, cómo dices las cosas, cómo te mueves, eh, ya sin saber siquiera lo que estás diciendo. O sea, ni siquiera se centran en el contenido de lo que le estás hablando. Simplemente ya de por sí les suscita una envidia interna que evidentemente lo mancha todo. Con lo cual esas personas, ojito, es muy poco fácil... Conseguir su sí En nada, en nada Son personas, eh, como yo diría Un poco parasitarias Entonces, ¿cómo salvar este muro? Pues yo le he dado muchas vueltas francamente Y a veces he encontrado alguna solución Relacionada a esto que es Intenta por todos los medios Ponerte a la misma altura Al menos eh, Verbal De esa persona Al menos eh, haciéndole como una función de De espejo, entre comillas Para que entienda o vea o sienta que estamos de igual a igual Porque si no, lo que ocurre aparte de la envidia Es que muchas veces hay un bloqueo en la comunicación Y esa persona se cierra en banda Y se agarra luego a todos los demás factores Se agarra todo a la resistencia Se agarra todo a la negación Se agarra todo a la ambigüedad ...se agarra todo a cualquier tipo de objeción... ...con tal de que tú no ganes en su mente la partida. Es poco fácil, os lo aseguro. Es poco fácil, te lo aseguro que sí. Que cuando llegas a ese tope... Mmm, mmm, ...pero, bueno, mejor, pero... ...y te tengo que decir que a veces se consigue. Intenta bajar por todos los medios... ...a ese mismo plano verbal, si es telefónico... ¿Eh? para verbal y de, y de además y movimiento, si es físico en una conversación presencial si no es online me refiero y puedes conseguirlo ¿no? puedes conseguir ese sí o al menos esa apertura no que esa persona diga o esas personas digan coño, este es como yo y entonces haya una pequeña afinidad empezando por esa pequeña vibración ¿no? lo que está muy claro lo que está muy claro es que si esas personas que se interponen en tus retos, en tus planes de acción, en tu venta, en tu... son personas poco positivas. Cada uno estamos en un proceso. Y evidentemente si tú estás en una vibración alta y positivo y a por el tema, a por el tema, a por el tema, a por el tema y esa otra persona está en un proceso en el que yo vivo tranquilo, no quiero problemas, no quiero que nadie me mueva al piso, no quiero cambiar a nada, yo soy con mentalidad de funcionario, es poco fácil, es poco fácil. Se consigue, se consigue. Bueno, pues nada más, era un poco el quererte dar estos cinco puntos así a abuela pluma de lo que pueden ser unos factores, en un principio muros, pero que vas a poder saltar. Aunque no tengas experiencia en ventas, aunque no tengas experiencia, que siempre todos tenemos experiencia, siempre hemos querido que papá nos compre el coche, que papá nos compre la moto, siempre hemos querido eh, ligar con esa chica o ese chico que nos gustaba, que nos hacía tilín, entonces vender, vender, siempre hemos vendido, somos vendedores natos, así que no te rindas y... Y sobre todo ten presente estos cinco puntos porque te van a aparecer. Eso es lo importante, que sepas que te van a aparecer. Nadie te dijo nunca que esto fuera fácil. ¿ok? Muy bien. Pues nada más. Un abrazo. Hasta la siguiente.